y conmigo te comemos Yo, Hay que creer en la creída y en la lucida, tuya eres increída, vente conmigo y te pone pila, que conmigo tengo cuatro en la fila, aquí pura la Mami mami. Party, a la parís, a la parís, yo. yo llegué aquí. Dime como cuando te comí, también yo te lo metí. Vámonos una noche a Medellín, Medellín. Medellín. vete a la parís. A la pared, súbete a la pared, a la pared. Con el sí me que ve, dice que no ya de rechón ni al bebé, no es de movie pero de TV, aquí ya te ve bebé. Cuesta la parrilla mmm cuando el tmm se bebe bebe bebe jajaja <risas> ¿Qué más querían que haga si ya rompí el beat? Dímelo slow, dímelo sex. ¿sí?